El alicaide de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alestías, recorrió este martes el Barrio Azul, evaluando la zona previo a la posible entrada al país de la tormenta tropical Dorian. Estamos en el sector Saldana, ustedes saben que estamos en víspera de un huracán, que aunque el ojo está hacia el este, pero también viene y entra por Samana. ...y estamos entonces en la parte nordeste... ...de manera que los vientos, las aguas y la naturaleza que es impredecible... Eh, ...pues tenemos nosotros que buscar prevenir todo tipo de situaciones... ...estamos evaluando la zona, estamos limpiando... ...todas las cañadas las estamos limpiando ya... Eh, ...los invernales lo estamos limpiando... Eh, ...porque queremos que cuando la, el agua fluya no encuentre obstáculos como sabrán ustedes los vientos tumban árboles ya eso será otra cosa y lo que le pedimos a la población es que los árboles lo tengan en un lugar no lo tiren al río, la basura tampoco para que pudieran ustedes tener eh, pues una ciudad que no se pueda inundar como ocurrió con María, que todas las aguas cayeron pero que no hubo inundación de manera que esperamos eh, que toda la gente también colabore con el trabajo que están haciendo las diferentes brigadas INTN